Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, al inicio de este tiempo ordinario, luego de haber vivido toda la Pascua, esta es cincuentena pascual, y llegados este domingo que pasó a la fiesta de Pentecostés, parecería que el Señor nos desafía, como lo hace en Pentecostés, llenos del Espíritu, a salir al encuentro con el mundo, ese mundo del cual naturalmente somos parte, pero a la vez estamos llamados a ser evangelizadores, misioneros. Y el Señor nos dice, ustedes son sal y son luz. Esto que escuchamos también en el bautismo, esos signos que se nos imponen, son aquel mandato que el Señor nos deja ser sal para dar gusto a las cosas, ser luz para iluminar. Ciertamente la sal es algo pequeño, como cualquier signo del reino, es apenas una pizca. Las que cocinan, los que cocinamos, sabemos que si nos quedamos cortos de sal, la comida no tiene realce, no tiene gusto, decimos. Pero si nos pasamos, también la comida se hace incomible, por así decirlo. Entonces, esa pizca de sal es la que el Señor nos invita a poner, la medida justa, sin escatimar y a la vez sin aburrir o cansar, salir a dar gusto a las cosas del mundo. Por otra parte, estamos llamados también a hacer luz, esto es, a iluminar, tantas oscuridades, en primer lugar la luz del Señor nos ilumina a nosotros, ¿verdad? Ilumina nuestras propias tinieblas, nuestras mezquindades, pero también nos invita a iluminar situaciones poco transparentes, situaciones oscuras que se dan en el entorno en el que nos movemos ni que hablar en el mundo entero. Pero a nosotros se nos llama hacer luz allí donde estamos, a dar también ese sabor. Por eso, inflamados del Espíritu Santo que acabamos de recibir, llevemos nuestra vida de ese mismo Espíritu para que podamos ser eso que el mismo Señor nos pide, sal y luz para el mundo.